Hola, ¿cómo están? Espero que bien porque hoy os traigo un nuevo vídeo. Bienvenidos al Rincón de Carol después de tanto tiempo. Y es que estamos muy activos por Twitch. Os lo dejaré en la cajita de información para que veáis eh, el link directo a los directos. Y bueno, hoy venimos a dar las gracias a un club de fans de Dimas que, pues bueno recibí unos regalitos en casa que os los voy a enseñar ahora para que los veáis y pues eh, les di las gracias por las redes sociales y tal pero no les he hecho un vídeo para al menos eh, que lo veáis vosotros y os dejaré en la cajita de información el link a su Facebook, vale al grupo para que podáis entrar y bueno si sois fans de Dimas os va a gustar seguro y os voy a enseñar por aquí el primer regalito bueno, no es la primera camiseta que recibo, la tengo en negro y en azul. Falta mi color preferido rosa, que no, que es broma, lo que pasa que es mi color favorito. Y esta es preciosa en blanco y es el nuevo logo que hicieron. La camiseta de color negro y azul era el logo antiguo y este es otro nuevo. Y bueno, el club de fans, no lo he dicho, pero se llama Ha llegado un ángel, ¿vale? Y es preciosa y se agradecen estos detalles muchísimo. O sea, me la tengo que poner, no la he estrenado todavía, no he hecho reacciones a, um, recientemente a Dimas, Así que me la veréis puesta esta camiseta cuando hagamos una reacción a Dimas. Y ahora os voy a enseñar algo, porque no esperaba nada de esto, pero atención que voy a por ello Me hicieron una cosita a mano Saben que soy fan de Baby Yoda, de Grogu, de Star Wars, ¿vale? Creo que fue por eso, no estoy muy segura Y me hicieron un muñeco, un Baby Yoda Que va vestido con la camiseta de Dimas Y está todo pintado, ¿vale? A mano No sé cómo lo hicieron Si me veis por aquí, dejármelo en comentarios Si solo lo ha he hecho una persona, si lo habéis hecho más Porque no os lo he preguntado Mirar por aquí, o sea, es que le han hecho la ropita que lleva el Baby Yoda original Y le han hecho la cara de Dimash, la camiseta Por aquí pone Dimash también Y es que está pintado, todo, todo, todo, todo Y aparte se puede mover, o sea, lleva... No sé si lleva algo dentro para articular Y toda la cara... Todo es pintado. O sea, es maravilloso. Luego también vi que han hecho a Dimas así, en muñeco. Lo he visto por el Facebook que os voy a dejar por aquí. Y bueno, nos va a acompañar en las reacciones musicales a Dimas. Muchísimas gracias a todos. por A todos los del Club de Fans Ha Llegado Un Ángel. Porque siempre estáis ahí atentos a ver los vídeos, las reacciones. Y por estos detalles que son alucinantes y nada, yo no me voy a enrollar más era solo para enseñároslo. muchas gracias y os dejo en comentarios abiertos para que podáis decir de nuevo eh, qué reacciones musicales queréis, si me podéis aportar un link que vaya directo a la canción, así voy más rápida y reaccionaremos a esas canciones y a más vídeos Dejadlo todo en comentarios y bueno, no olviden suscribirse por aquí que es gratis dar muchos likes que apoya al canal y nos vemos en un próximo vídeo. Bye.